muy buenas cómo están en esta serie de videos que trataré de hacer breves voy a mostrar cómo instalar linux junto a windows la primera cosa que voy a asumir es que vos ya tenés instalado windows no importa si es windows 10 windows 11 o el windows que sea eh, y a partir de ahí voy a generar todo este material vamos a ver lo primero que hay que hacer que es reclamarle espacio a windows en la unidad de almacenamiento si vos querés instalar otro sistema operativo en el disco duro o en la unidad de almacenamiento de tu máquina vas a tener que hacer espacio vas a tener que hacer una partición para ese sistema operativo en realidad vas a tener que hacer varias particiones pero al principio vas a tener que hacer un espacio para luego subdividirlo en otros espacios más pequeños vamos por el espacio más grande vamos a tener que abrir el administrador de discos de Windows se llama así que lo tenemos acá Disk Management o Management ¿tá? Disc, esos son los nombres que le pone Microsoft a sus aplicaciones lo tengo por acá también yo te voy a mostrar cómo se abre eh, en un equipo digamos que configurado de forma habitual clic derecho en este equipo administrar si no tenés este icono en el escritorio abrís cualquier carpeta por ejemplo la papelera de reciclaje que es una carpeta también la abrís y le das acá. Acá tenés este equipo. Clic derecho, administrar. Es exactamente lo mismo. Te voy a mostrar lo siguiente. Cuando abras eso, observa lo que va a pasar. Vas a tener aquí un montón de... Vas a tener acceso a un montón de, de cuestiones internas de Windows a lo que tenés que ir a esa administrador de discos. Como yo tengo un usuario normal... No, no estoy usando un usuario administrador, como si, no me canso de decir, no está bueno que uses usuarios administradores porque expones toda tu información al sistema y a toda la computadora. En realidad, la expones a riesgos. Cuando hagas no. clic acá, te va a decir, no tiene derechos de acceso al administrador de discos lógicos en no sé qué, no sé qué. Eso es normal y está bien. Si vos haces, vayamos para atrás de vuelta, si vos haces clic derecho en este equipo y le das a administrar, ¿está? O y, y luego vas acá y le das a administrador de discos y te muestra los discos, está mal. Tu ordenador está mal configurado desde el punto de vista de la seguridad. ¿tá? Entonces, ¿qué tenés que hacer en ese caso? Tenés que hacer esto mismo que te mostré, pero desde un usuario administrador. Para no complicarla tanto, yo te voy a dejar la descarga de un programa de Microsoft, a, este, a menos que Microsoft me reclame en algún momento eso. Ya lo hice en otros videos del canal, yo ya dejé, cuando expliqué cómo hacer usuarios, dejé un programa que te abre el gestor de usuarios. Bueno, voy a hacer lo mismo. Yo tengo acá el Dix Management, ¿sí? Le voy a dar clic derecho, ejecutar como administrador ¿sí? y le voy a poner la contraseña mía. Y esto es lo que yo, esto es lo que se debería ver eh, cuando vos le haces clic ahí a donde yo te dije, voy de vuelta, clic derecho en equipo, o este equipo, o mi equipo, o este PC, o DisPC, así es Microsoft, administrar, administrador de discos, cuando hagas clic acá, lo que vas a ver no es esto, sino esto, ¿ta? vamos a expandirlo, no te fijes en la complejidad que estás viendo en pantalla ahora porque este es mi ordenador. Es un ordenador multipropósito, tiene varios sistemas operativos instalados, de hecho tiene tres. Tiene una partición no asignada, como ves acá, para propósitos de prueba. Tiene un montón de particiones hechas, bueno, no importa. En tu ordenador lo más probable es que la información se presente de forma mucho más sencilla. Yo tengo cuatro discos duros, cada uno de estos es un disco, o son una unidad de almacenamiento distinta, tengo cuatro unidades de almacenamiento distintas, en una tengo dos particiones, en otra tengo una, en otra tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y en otra tengo una y otra sin particionar. Bueno, en tu caso probablemente no haya tanta cosa, ¿sí? Haya bastante menos. Sea como sea, vos tenés que buscar la partición C de Windows. Vos ves acá, dice 350 gigas, correcto, no sé qué, correcto, correcto, pa, pa, pa, pa, pa, pa. pa Windows C. No importa si dices di Windows o dice disco local o lo que sea, pero vos buscás la letra C, ¿sí? entre paréntesis y con dos puntitos. Esa es la partición que nos interesa para reclamar espacio para Linux. En esa partición vas a hacer clic derecho, reducir volumen. Pero te tengo que explicar algo antes. Antes de hacer eso te tengo que explicar algo que es muy importante. Y te lo voy a explicar con un defragmentador. Voy a abrir Defragler para eso. Te quiero explicar cómo Windows maneja las particiones. Eh, vamos a darle a analizar unidad. Vamos a esperar a que analice eh, lo que está haciendo Defragler, que este programa es un defragmentador, que es excelente. Analiza lo que hay dentro de la unidad de almacenamiento, dentro de la unidad C, justamente esa a la cual me estaba haciendo, estaba haciendo referencia yo hace un segundo. ¿no? Todos los espacios en blanco son espacios libres, pero los espacios de cualquier otro color son espacios ocupados por archivos o por programas o por directorios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Windows cuando vos le digas reducir volumen? ¿Se va a quedar con lo mínimo indispensable para que Windows funcione correctamente y te va a dejar el resto del espacio libre para vos para que hagas lo que quieras y ahí vas a hacer una partición y vas a instalar Linux pero pero el problema de Windows es siempre el mismo cuando Windows guarda archivos en una unidad de almacenamiento cualquiera tira los archivos para adentro, tira los archivos por ahí como dice mi amigo Joaquín Gil, tira todo para adentro, como si fuera una volqueta ¿Está bien? Entonces, no es una forma eficiente para nada de guardar las cosas. Lo que sucede es que quedan archivos, espacio libre, archivos, espacio libre, archivos, espacio libre, archivos, espacio libre. Y todos esos espacios libres que quedan entre un archivo y otro, eh, no se pueden utilizar para generar espacio libre para vos, para Linux en este caso. ¿Qué quiero decir? Si pudiéramos sumar todas las cantidades de espacio libre que hay desperdiciadas por Windows en la unidad de almacenamiento, tendríamos tremendo espacio libre, flor de espacio libre. Pero lo que va a hacer Windows es esto. Va a venir a este renglón, va a decir, acá no hay nada, acá, acá hay un espacio libre, pero no sirve. En este renglón, esto está acá, hay espacio libre, pero no me sirve, no me sirve. Va a seguir hasta acá abajo hasta que encuentre el último cuadradito disponible. Por ejemplo, en este renglón todavía tenemos... Eh, eh, tenemos espacio libre a partir de acá pero si seguimos al renglón de abajo todavía tenemos eh, archivos, entonces el último en realidad el último a ver, a ver, a ver, a ver, no, está bien, está bien el último es este el último la última porción, el último fragmento realmente dicho es así el último fragmento de archivo es ese, es este que está aquí incluso podemos ver qué es, vamos a darle clic izquierdo es amdx64.so, esos Windows System 32, Driver Store, File Repository, pa, pa, pa, pa. Este, este archivito que está guardado en esta, en esta locación, en, este, en esta ubicación, es el que está complicando, eh, bueno, en realidad, todos los espacios libres que hay antes de ese archivo, o sea, este espacio libre, este espacio libre, este espacio libre, este espacio libre, este, este, no se pueden aprovechar porque Windows tiró todo para adentro, como dice mi amigo Joaquín, y lo que hizo fue, es como que vos tengas un, una habitación y tengas que acomodar cajas y cosas y tires todo para adentro, cierras la puerta y te vayas. Bueno, así es como guarda Windows la, las, los archivos en el disco. ¿ta? No es lo mismo con Mac, no es lo mismo con Windows. Por supuesto, son sistemas operativos mucho más eficientes. Entonces, si yo le digo a Windows, volvamos a lo anterior si yo le digo clic derecho, reducir volumen que lo voy a hacer igual va a decir, se está consultando al volumen acerca del espacio disponible para la reducción no el espacio libre total, sino el espacio disponible tengo una unidad de eh, ciento y pico de gigas pero me ofrece solamente 15 gigas, hasta 15.858 megabytes, no me sirve no me sirve porque Linux precisa más espacio de hecho, precisa menos espacio que Windows, pero 15 gigas es muy poquito y no me va a funcionar bien. Una... Si no, veamos las computadoras del plan Ceibal y cómo funcionan las cosas que meten ahí adentro. Y después vemos entonces, ¿sá? si 15 gigas fueran tan tanto, este, entonces las computadoras del plan Ceibal tendrían que andar bárbaro. Este, y se podría instalar Linux en cualquier computadora del universo. Bueno, no es así. Linux precisa una cantidad de espacio determinada para funcionar bien que después vayamos nosotros a buscar una distribución Linux eh, liviana porque hay un ordenador muy viejo al cual no se le puede poner otra cosa, sí está muy bien. Pero en este caso yo quiero que a ti salgan las cosas bien. Yo no te voy a recomendar que hagas todo a lo plan Seibal. Te lo voy a recomendar bien. Te voy a recomendar algo bien hecho. Y para eso hay otro tipo de reglas que las que se aplican, por ejemplo, en el plan Seibal. Entonces, a mí no me sirven 15.858 megabytes, o sea, 15 gigas, casi 16 gigas. Yo lo que tengo que hacer primero, y es lo que te voy a recomendar, después que veas este video, que lo hagas, que desfragmentes. El proceso de fragmentación se hace con defragler o con otro tipo de, de, de software para, por el estilo. Le haces clic derecho, le das desfragmentar unidad. Yo, y ahí, eh, sí, claro, sí, la unidad es de estado sólido. Pero si uso Windows en la unidad de estado sólido, ¿qué voy a hacer? No tengo más remedio. Si uso un sistema ineficiente en una unidad de estado sólido, tengo que defragmentarla, ¿verdad? Entonces ahí, se empiezan a mover los archivitos del lugar. ¿Ves? Los, los verdes son los que están siendo en este momento movidos. ¿Eh? Por ejemplo, vamos a concentrarnos en este. En este que está acá. A ver. O en este En estos dos. Bueno, ahí, ahí se fue. No sé qué está haciendo. está Agarra, saca, pone. No sé qué bien qué es lo que hace. A ver si podemos ver. Eh, mapa de la unidad. Archivos que están siendo escritos. Archivos que están siendo leídos. Eh, aquí vamos a fijarnos en los amarillos y los verdes. Nada más. ¿tá? Amarillos y verdes. Amarillos y verdes. Eh, sería buenísimo que toda esta parte que está acá se fuera para otro lado, que todos estos archivos fueran este, tomados y fueran recolocados por ahí en espacios libres este, entre archivos. Voy a seguir defragmentando el, el, la unidad hasta, el máximo, hasta lo máximo posible, pese a que tengo una unidad SSD y se podría llegar a dañar con la defragmentación, pero no tengo más remedio. Y después voy a continuar con el resto de los videos. Pero el concepto general que quiero que te quede claro es este. Tenés que reclamarle espacio a Windows para poner a Linux. Entonces, anda a la unidad C, clic derecho, reducir volumen, y a continuación le darías clic acá. Mirá, reducir volumen. Espero que no haya problema porque está el defragmentador de fondo. Supongo que no habrá problema. 15.300. Bueno, le das reducir y ahí te va a quedar. La partición C, como estaba antes, pero más chica, te va a quedar este 15 GB más chica. Y acá te va a quedar una partición que va a decir no asignado, igual que esta que está acá abajo, de 15 GB. Bueno, pasó más o menos media hora y se ve bastante mejor, ¿verdad? El aspecto general. Eh, casi todos los archivos eh, han sido realojados en, en otros lugares de la unidad de almacenamiento más convenientes para nuestra tarea, de forma mucho más organizada y ordenada, hay archivos que no se van a poder mover, porque si los está usando el sistema operativo en este momento, esos archivos quedan donde están, pero todavía eh, hay una, una cosa más que se puede hacer en, en la unidad de almacenamiento para optimizarla del todo vamos primero que nada a consultar de vuelta a la, al administrador de discos de Windows, al Disk Management, a ver ahora qué resultado da. Recordemos que recién eh, lo, que, lo que nos decía era que se podían reducir 15 16 gigas, más o menos. Vamos a ver ahora. Gracias a la defragmentación, eh, el espacio tiene que haber... Ahí está. Tiene que haber, ahora tiene que ser mayor. Casi 30. Pasamos de 15 a 30, al doble. Pero todavía... Todavía se le puede se puede exprimir más y sacarle más jugo, por decirlo de alguna manera, a esta situación. Así que lo que vamos a hacer ahora es todavía dejar todo como está. Vamos a minimizar el administrador de discos de Windows. Y vamos a ir acá, clic derecho, vamos a darle optimizar unidad. ¿ta? La optimización eh, puede llenar de ceros, puede reducir temporalmente, desea continuar. Sí, sí, sí, sí, muy bien. Confiamos plenamente en Defragler, es un, un gran software. software. Bueno. Vamos a dejarlo optimizando ahora, además de la defragmentación, le aplicamos la optimización y vamos a ver qué puede hacer este maravilloso software por nosotros y finalmente cuánto espacio libre podemos obtener. Bien, terminamos de defragmentarlo y de optimizarlo. Vamos a ver si algo cambió. Vamos a consultar de vuelta al administrador de discos de Windows. Clic derecho en la unidad C, reducir volumen. Recordemos que pasamos de 15 a 30 gigas libres. Ahora vamos a ver si hay algún otro cambio. 40. Ahí le estamos como ganando terreno a Windows. Lo estamos organizando. Lo estamos este, optimizando. Estamos haciendo que fluya todo mejor. Vas a notar después de la defragmentación y la optimización. Que Windows funciona mucho mejor. Mucho más rápido y demás. Pero todavía queda bastante jugo por sacarle a esta naranja binaria. 40 gigas. Todavía no nos vamos a conformar con eso. ¿Por qué? Vamos a ver por lo siguiente. Porque todavía quedan muchos espacios libres acá. Muchísimos espacios libres todavía. Entonces, si nosotros pudiéramos compactar todo eso, como decíamos al principio del video, tendríamos todavía más espacio para reducir y ahí seríamos nosotros quienes eh, decidiéramos cuánto reducir. No el sistema operativo, no Windows en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, miren esto, clic derecho acá, y le damos a dar, ah no está, o oh, sí está, esto, esto, esto, esto, esto. Avanzadas de fragmentar espacio libre, no permitir de fragmentación, sino esta. Esta no, porque esta está bien, pero en realidad esta es mejor, ¿está? Así que, clic derecho, avanzadas, de fragmentar espacio libre. Esto lo que va a hacer, o lo que va a intentar hacer de Fraggler con esto, creo que es el único... De fragmentador que gratuito y totalmente confiable que permite esto. Miren, miren, miren, miren, miren qué maravilla. Ya está, ya está. Ya terminó o no, a ver. Compré. Esto es maravilloso. Maravilloso. Vamos a darle otra vez a ver, a ver qué es lo que hace. Clic derecho, avanzadas de fragmentar espacio libre. Es la primera vez que puedo mostrar en vivo y en directo. Eh, qué es lo que hace cada cosa en, en, en este tipo de herramienta pues yo ya lo mostré en otros videos del canal, pero no no así, no de esta manera que se vea claramente lo que sucede, bueno notable, ahora sí me encantó hay todavía una mala organización de Windows respecto a, a, a, a la fragmentación de los archivos y demás, pero esto está bastante más prolijo que lo anterior, por supuesto que podemos seguir haciendo tandas de A3 podemos hacer defragmentación, optimización este, y de fragmentación del espacio libre luego de vuelta de fragmentación total optimización total y de vuelta de fragmentación del espacio libre así hasta que quede todo compactado en un lado solo pero ya está por ahora ya está bien hay que ver una cosa eh, todavía sigue habiendo eh, espacio libre entre algunos archivos y otros por ejemplo desde desde el bloque número 1 hasta hasta el bloque número 500 no, ¿Cómo sé qué bloque es este? Bueno, desde el primer bloque hasta este está todo bárbaro. Está, está todo pegadito, todo juntito, todo bien. Pero acá sigue habiendo un poco de espacio libre. Acá sigue habiendo un poco. Acá sigue habiendo algo de espacio libre de más. Acá hay bastante espacio libre. Y así seguimos, seguimos. No creo que el desfragmentador... Eh, vaya a mostrar una cantidad muy grande de espacio libre eh, a, a partir de la defragmentación del espacio libre ven a, a partir de esto no creo que, que ahora diga 80 gigas libres por decirlo de alguna manera pero seguramente algún, algún poquito más de espacio le iremos comiendo a Windows para, para poder instalar Linux este, eh, correctamente vamos a consultar a ver clic derecho, reducir volumen a ver cuánto, eran 40 gigas más o menos, ¿no? lo que, lo que ya teníamos a ver y siguen lo mismo siguen lo mismo o, o más o menos lo mismo, capaz que son algunos megas más, de todas maneras es lo mismo 40 gigas, entonces todavía hay algo que se puede hacer y esto es lo último que vamos a hacer y es lo siguiente voy a cerrar acá porque voy a tener que reiniciar el ordenador vamos a ir a configuración ¿dónde era esto? programador, ¿tá? configuración programador, ahí, y acá le vamos a decir que a la unidad C eh, vamos a programar una defragmentación este, para este volumen en el arranque unidad C, programar defragmentación en el arranque ¿tá? después lo demás lo dejamos así, defragmentación completa ¿sí? Eh, y le damos a aceptar, esto lo vamos a hacer una vez, ¿sí? Unidad C, de la que venimos hablando hasta ahora, programar de fragmentación, en el arranque, aceptar. Ahora vamos a cerrar el programa y vamos a reiniciar el ordenador. Vas a ver que cuando arranque el sistema operativo, eh, te van a aparecer unas letritas en la pantalla y te va a decir que puedes apretar alguna tecla para cancelar el proceso. No canceles nada, déjalo así. Yo lo voy a hacer y te veo en un segundo. Muy bien, acabo de reiniciar el ordenador. Vamos a ver eh, qué, es lo que, qué es lo que sucede, qué es lo que sucedió con... con con la desfragmentación al inicio vamos a ver eh, el administrador de discos de Windows y vamos a consultar el espacio libre a ver, clic derecho reducir volumen, si es 40 entonces tenemos una oportunidad más, tenemos una posibilidad más 63 ahora sí ahora sí, una cosa que te voy a, que te voy a recomendar es lo siguiente. Yo tenía esta herramienta ya preparada acá, el cuchillo suizo de la defragmentación. Vamos a dejarla para otro momento. Eh, vamos a Defragler. ¿sí? Lo abrimos como administrador. Y vamos a ir a configuración, programador. Vamos a desmarcar esto y a aceptar. Esto que yo te dije se hace solamente una vez. ¿Está bien? Una vez y, es, y está pronto. Si no se te puede enlentecer muchísimo el proceso de arranque. La cuestión es que, bueno, tenemos 63 GB de espacio cuando antes teníamos 15. Y 63 GB ya es, por lo menos, un mínimo aceptable para instalar Linux. ¿Cuál es la... ¿Qué es, qué, qué es lo que estuvo oculto acá durante todo esto que, que, que acabo de, de exponer? Que generalmente las personas no tienen una unidad tan pequeñita. Yo tengo una unidad de 100 gigas. ¿Por qué? Porque no utilizo a Windows para nada importante. Eh, si, bueno, si por importante es mostrar cómo funciona, cómo se optimiza y enseñar los mecanismos que hacen que Windows sea más rápido y demás, este bueno, sí, está bien, es importante. Pero ahora, eh, no lo utilizo yo para mis tareas diarias, lo utilizo para enseñar a los demás, ¿tá? pero no, no para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que con una partición de 100 gigas me da... Esto no es lo indicado si vos usás Windows todos los días para tareas básicas, ¿verdad? O para tus tareas complejas o lo que sea. Si lo usás como sistema operativo de cabecera, entonces tenés que disponer de bastante más espacio. Yo te, te diría que 500 gigas o más. Entonces, ¿a qué voy? Si tenés una unidad de almacenamiento de 500 gigas o más, entonces la reducción... que No, no tenés por qué andar optimizando tanto, tanto, tanto para obtener un poquito más de espacio y un poquito más de espacio. Fíjate todo lo que, lo que tuvimos que hacer para obtener 63 gigas de espacio libre ¿sí? entonces bueno si a vos la reducción de espacio libre te da de entrada 100 gigas ya está 100 gigas o más ya está para Linux ¿sí? 100 gigas está buenísimo, ya está. está está bárbaro con eso, ahora con 63 gigas yo me siento como un poco este, en un lugar pequeñito ¿sí? porque ya la partición de una de las particiones es de 40 gigas y después hay cuatro particiones más entonces 60 gigas es poco para mí, ¿está? Pero vamos a dejarlo así por ahora. Vamos a suponer que tenés una unidad de almacenamiento muy, muy pequeñita y lo vamos a dejar así. Le vamos a dar en reducir. Ahora sí, por fin, por fin. Podemos reducir eh, después que, que organizamos la información en el disco y todo. Miren qué rápido, ¿sí? Y está funcionando bien Windows, ¿eh? el mismo sistema operativo. Esto no es virtual, esto es real. Esta práctica es real. Tenemos 62 gig 61 gigas y medio libre, ¿sí? Vamos a ver este equipo. Acá está. Ahora, hay otro tema. Que esto, para cerrar el video, te lo digo así. Aprovechamos la mayor cantidad de espacio disponible en la unidad de almacenamiento. Y eso está muy bien. ¿tá? Para Linux está muy bien. Pero para Windows está muy mal. ¿Por qué? Porque si me quedan solamente 5.7, 5.8 GB, o sea, 6 GB disponibles, esto es extremadamente poco. Porque basta aunque yo haga un par de un par de descargas, instale un par de programas para que Windows empiece a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a asegurar de dejarle por lo menos 20 gigas libres, que no es nada. Por lo menos 20 gigas libres a Windows. Yo te recomendaría por lo menos 100. Pero bueno, en una unidad tan chiquita, por lo menos 20 gigas libres. Nunca reduzcas a cero. O nunca reduzcas así, a, a, a, a, a 6 gigas. Está, está bueno esto de reducir, pero ojo que no se te vaya la mano porque Windows precisa también espacio libre para funcionar. Cualquier sistema operativo necesita espacio libre para funcionar eh, el mismo, el sistema mismo. Entonces voy a cerrar esto, voy a volver acá. Ves que te estoy mostrando todo lo que te puede llegar a pasar. Mis videos son largos, pero tratan de enseñar mucho. ¿Está? no te lo saltees, que no es, no, es una buena, no es una buena medida porque vos capaz que decís bueno mira esta parte creo que ya la sé pero capaz que te salteaste dos cosas sin, sin querer y después empezás con los problemas a tener problemas entonces vamos acá así como lo pude reducir lo puedo extender entonces le voy a extender volumen te voy a mostrar simplemente cómo se hace eh, seleccione la cantidad de espacio 63 gigas no porque si no lo achico 63 gigas después lo agrando 63 gigas es lo mismo le voy a poner, seleccione la cantidad de espacio eh, que, que, que quiero, que queremos dejar. Vamos a dejarle 10 gigas. 10.240 megabytes son 10 gigas. Vamos a darle siguiente. Y finalizar. Vamos a ver cómo se transforma esto. Vamos a consultar con el icono equipo. Y ahora sí, tenemos en vez de 5.7 tenemos 15.7, ¿por qué? Porque yo le agregué 10 gigas más. Es muy fácil de usar la consola, el, el administrador de discos de Windows, es una muy buena herramienta que trae. Ustedes saben que yo no, no me gustan nada las herramientas que trae Microsoft, ni, ni Windows ni nada, pero al César lo que es el César, es una buena herramienta intuitiva, sencilla, para esto por lo menos. No es completa, no es lo mejor, pero para esto está muy bien. Así que yo ahora tengo el dominio total. Eh, lo, que, lo que sí tuve que usar una herramienta externa, que es de Fragler. justamente para que Windows me mostrara la verdadera cantidad de espacio disponible que había. Pero bueno, por acá dejo este video si no es demasiada información y continúo en otros enseñándote a instalar Linux junto a Windows. Este fue el primer paso y es fundamental este paso para que todo salga bien, construyamos fuertemente los cimientos para que lo demás quede sólido, vamos arriba